Hola mis queridos amigos, nuevamente aquí, haciendo magia con Photoshop, en esta ocasión toca turno del efecto desintegración, para iniciar daréos uso de solo dos stocks, el fondo y el modelo. Lonamos la capa arrastrándola al pequeño icono de nueva capa, haremos eso con los dos stocks, y saturamos a un menos 50, vamos a ajustes, tono saturación, o bien si prefieren el comando, presionen control más U. Usaremos la herramienta borrador, y habilitamos esta opción de pincel, para usar el número 9, con los siguientes valores, para activar la paleta de pinceles, presionen el comando F5, o bien diríjanse a ventana, pinceles. En espaciado, ajustamos una distancia más o menos así, será diferente en cada imagen, y en forma dinámica, estos valores. Y en dispersión, usen el valor que ustedes deseen. Y no cambien el tipo de punta del borrador, si no tendrán que empezar todo de nuevo. Ahora, borraremos la zona de la espalda, recuerden que es aleatorio el tamaño, usen el valor que necesiten pero sin cambiar el tipo de pincel, eso es importante. Ya que estén conformes, vamos a la siguiente capa de la pareja, pero en esta aplicamos el filtro de licuar, el valor de la punta dependerá de las dimensiones de la fotografía, así que yo usaré un valor de mil puntos, y alaré de esta forma. Bien, ahora, vamos a la capa de fondo superior, y con el mismo borrador modificado, hacemos algo similar como a los modelos, miren bien con qué capas trabajamos, repitan partes del video si se traban, o por si creen que voy muy rápido. Ya que estemos conformes, aplicamos unos stocks, de fuego, recuerden que todo esto estará en la descripción del video, ajustamos tamaño, presionando control más T, y clic derecho para deformar, y usamos en modo de pantalla o trama, dependiéndose su Photoshop. Elonamos la capa presionando control más j, eso será para evitar arrastrarla y perder tiempo, y combinamos, presiona tecla control para marcar antes de combinar. Y para dar un toque, con borrador y tipo de punta básica, haremos lo siguiente, borrando el borde recto del stock de fuego, esta acción se hará en todos los stocks restantes. Perfecto. Bueno amigos, con esto concluyó el video tutorial, espero les haya gustado, y también espero comentarios, muchos suscriptores, y pulgares en alto. Bueno, sin más que decir, me despido, ya que palabras sobran. Samus. Sensei. Hasta luego y gracias.